Se han vuelto de la nada, soy el chamán de los sueños Que defiende sus palabras cansadas y de acero Se van desgastadas en busca de recreo Y la tribu excitada busca mi consuelo Pues se acecha la sombra que devora sin remedio Presa las conciencias de este nuevo reino Y que vaciar el alma de la la existencia, marce de paciencia, limpiar bien la conciencia, un trago de mi poción te conduce por la cena y sin interna te adentras a ciegas en tus cavernas mentales y sientas que te invaden los timbales inmortales, son atadas a mis rituales y a tus viajes astrales haz lugar, para ese trozo de locura que no debe faltar, un remedio se ese vacío, el precio del desprecio hacia el silencio, de las noches en vivo, ha vuelto de la nada soy el chamán de los sueños y defiende sus palabras cansadas y del acero Se desgastadas en busca de recreo Y la tribu excitada busca mi consuelo Dame tu mano si te sientes náufrago Te daré una dosis de sueños mágicos Hongos psicodélicos variados y ácidos Esa es la base de mi recetario Y si me buscan es la noche, mi fiel compañera Vacuna y me susurra si yo veo que hay luna llena Me agarra y no existe en la tierra una fiera que atraviese su barrera, las montañas mientras tanto contemplan el fracaso de la humanidad maldita, ya llegará vuestro caso, y si acaso existiese un diablo aterrado, huiría su palacio. Y mientras tanto solo nos queda la espera, a que de una vez por todas ya suba la marea, y el que crea que esta mierda arderá como la tea, es que aún no ha conocido al chamán de las ideas. Y si ha vuelto de las nada, soy el chamán de los sueños, que defiende sus palabras, cansadas ya del acero. Desgastadas en busca de recreo y la tribu excitada por